El último 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería y en ese marco reconocer de alguna manera, en este caso hemos iniciado este proceso en los CAPS del Distrito Este de nuestra ciudad, todo lo que es el sector de San Pedrito y Malvinas, agradeciéndole particularmente el trabajo eh, que desarrollaron en el marco de la pandemia, pero el trabajo que, desarrollan an... que desarrollaron antes y por supuesto el que siguen desarrollando eh, hoy, atendiendo a cada uno de los vecinos, la verdad que tuvimos en el CAP de las 8.20, una emoción muy importante de una vecina que, que le llevó un presente a uno de los enfermeros que justamente la atendió durante, durante la pandemia. Y acá, particularmente en este CAPS eh, de Malvinas, donde además se desarrolló el primer gran rastrillaje de la ciudad de San Salvador de Jujuy, cuando el Ejército Argentino, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se acercaron a este espacio para tocar puerta por puerta y preguntar a cada uno de los vecinos cómo estaban, qué necesitaban. Así que, más que nada es un mimo, un agradecimiento a todo el personal de salud, pero particularmente a las enfermeras en su día.